Bienvenidos a GESAD Mobile, la aplicación de GESAD que permite acceder a este sistema de gestión de la ayuda a domicilio desde cualquier lugar y momento a través de un dispositivo móvil. Los profesionales del hogar y coordinadores pueden realizar las funciones específicas de sus puestos desde los domicilios de los beneficiarios o en la misma calle. Una de las principales ventajas de GESAD Mobile es el control de presencia en el domicilio del usuario. Con él, cada profesional del hogar Puede fichar al inicio y al final del trabajo para cada uno de los beneficiarios a los que presta el servicio mediante el reconocimiento de códigos o de forma manual. También puede ver las tareas que debe realizar, indicar si se han hecho e incluir las observaciones que desee. Para acceder a la información de los beneficiarios, el profesional tan solo tendrá que introducir sus credenciales. Una vez dentro, podrá ver la planificación de los servicios que tiene que prestar cada día o los que haya realizado ya de cada uno, GESAT Mobile mostrará al trabajador información como la dirección, las tareas que tiene que realizar, los teléfonos de contacto de las personas cercanas al usuario o la ruta más corta para llegar al domicilio. Si se produce alguna incidencia a la hora de prestar un servicio, ésta se puede documentar con GESAT Mobile. Por ejemplo, si el beneficiario no se encuentra en su domicilio, se puede crear una incidencia para avisar de forma inmediata al coordinador o a los familiares del usuario. GESAD Mobile incluye un sistema de encuestas con el que evaluar la calidad y la satisfacción de los servicios, así como la evolución de los beneficiarios. Dispone también de un sistema propio de mensajería entre el coordinador y los profesionales de hogar. Así, pueden disfrutar de una comunicación segura que evite el acceso de terceros. Además, GESAT Mobile permite a los coordinadores acceder a la información de todos los beneficiarios que estén dados de alta y consultar la ficha del trabajador asignado, sus datos de contacto o sus servicios planificados. Toda la información que el trabajador introduce en GESAT Mobile se queda almacenada en Cloud Center Andalucía, uno de los principales centros de datos en España y que cumple con el Esquema Nacional de Seguridad en su nivel medio. Así. Se tiene la garantía de que esos datos se conservan con la máxima confidencialidad, cumpliendo con las principales normas de calidad y seguridad. GESAT Mobile es una aplicación que ofrece más autonomía y libertad a coordinadores y asistentes del hogar. Mejora el día a día de tu entidad con una herramienta cómoda y fácil de usar.